Hola a todos y todas, bienvenidos al Congreso de Educación Digital. Mi nombre es Mercedes Verner, soy la Directora General de Educación Digital del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, eh, y hoy estamos frente a este Congreso de Educación Digital que comenzó eh, hoy a la mañana y va a durar hasta el día, al día viernes. Para los que no estuvieron hoy a la mañana, esta es la primera eh, conversación o el primer espacio al que se suman. Les cuento que esta es una propuesta, que estamos trabajando eh, desde el Ministerio, donde habrá webinars, talleres, charlas, presentaciones de docentes de experiencias significativas eh, diferentes, todo en torno al marco de la educación digital, que en este año tan especial, tan diferente de pandemia, fue algo que nos involucró eh, a todos los que estamos cerca de educación. Iba a decir a todos los que trabajamos en educación, pero creo que al margen de los que trabajamos nos convocó a casi todos en términos de que de alguna manera somos o educadores, o tenemos hijos o hijas que, que viven este, este proceso. Hoy vamos a estar eh, conversando con Marcos Masoco sobre cómo hacer videollamadas efectivas. La idea es que este sea eh, un espacio donde Marcos nos pueda acompañar en pensar eh, algunas pautas específicas eh, de cómo presentarnos, de cómo exponer, de cómo conversar eh, por videollamada. Sabemos con Marcos, y veníamos conversando, de que varios de los que están acá eh, reunidos probablemente si vinieron a este espacio, es porque este año les tocó hacer una cantidad interminable de videollamadas, eh, quizás algunos ya estamos hasta cansados de tanta videollamada, pero bueno, un desafío generar vínculo, estar presente y hacerse entender por este, eh, por este medio que de ratos es tan distante. Así que voy a recurrir a mi machete para presentar efectivamente a Marcos, que es a quien vinieron a escuchar. Gracias Marcos por sumarte. Marcos Mazoto es autor de oratoria y comunicación, de comunicación y persuasión. Es docente, instructor de funcionarios y referentes públicos y privados, nacionales e internacionales en términos de oratoria. Así que bienvenido, Marcos, muchas gracias por tan generosamente eh, compartir con nosotros tu este tiempo. La cámara es tuya. Gracias, Marcos. Muchas gracias, Mercedes. Un verdadero gusto. Es una comunicación unidireccional, así que voy a pensar que algunos están haciendo asentiendo con la cabeza, otros están sonriendo y otros están este, terminando de almorzar. Qué raro todo esto, ¿no es cierto? Qué extraño es... Antes le hablábamos un grupo de alumnos, le hablábamos un grupo de personas que estaban a un metro, a dos metros, y ahora de repente tenemos que hablar de una pantalla. En algunos casos vemos algunas caras, en otras nuestros alumnos nos apagan las cámaras y vemos Carlitos Gómez, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto de Zoom? La realidad es que vamos a hablar un poco de qué pasa con Zoom, qué pasa con todas las plataformas remotas, Verán que yo hablo de remotidad de la comunicación o de digitalización de la comunicación. No hablo de virtualidad porque la comunicación nunca es virtual. Virtual significa de apariencia real. Si hay algo que es muy real en esta época es este proceso, esta comunicación, y vaya si todo lo estamos sufriendo, aprendiendo y algunos empezando a disfrutar. Bueno, gracias Mercedes por la invitación, gracias por la presentación. Escribí algunos libros sobre oratoria, trabajo hace 20 años con funcionarios, eh, ayudando a las personas a hacer presentaciones, discursos, ayudando a las personas a minimizar el miedo oratorio, ¿eh? esto de la glosofobia, la glosofobia es el miedo, la tensión, la angustia o el pánico, que tenemos nueve de cada 10 seres humanos, y de repente empiezo a recibir consultas de Marcos, yo había superado el miedo, Marcos, yo podía... Organizar bien mis presentaciones. Marcos, yo sabía leer a mi auditorio para tomar indicadores de atención y saber si iba bien o iba mal. Y de repente ahora todo eso se cae. Sí, se cae, se cayó la realidad de que muchos de nosotros aprendimos a hablar en público y ahora debemos reaprender a hablar en público. En oratoria siempre decimos, ¿eh? en comunicación oral, que tenemos. Tres paredes, una pared, dos paredes, tres paredes, y que el escenario tiene que ser un puente entre los receptores, a veces alumnos, y el orador, a veces docente. Y de repente este puente se empieza a levantar y a transformar en una pared. Entonces no tenemos solo tres paredes, sino que tenemos una cuarta pared. Bueno, ustedes saben que si ponen oratoria remota o digital, o cómo hacer presentaciones en internet, prácticamente no hay nada. Y en esta época de la digitalización del conocimiento, es algo extraño que no tengamos nada. La realidad es que nadie estaba preparado para esto. Y yo le pregunto a ustedes, ¿hace cuánto que está Zoom? Posiblemente me digan seis meses, siete meses, diez meses. Zoom cumple en octubre ocho años, ¿de acuerdo? Meet, que es la, antigua, la nueva Hangouts, cumple aproximadamente 12, 13 años. Entonces, son herramientas que estaban pero la pandemia, la cuarentena, la nacional, la internacional, nos ha pegado un lindo cachetazo, y los que somos docentes tenemos que reaprender a hablar en público. Bueno, en esta hora que tenemos hasta las 4 de la tarde, porque hay otros comunicadores y oradores que también tienen su espacio, les voy a contar tips. ¿Qué son tips, secretos, alguna que otra anécdota, técnicas y herramientas para que nuestras clases nuestras videollamadas, nuestras presentaciones, para decirlo de manera genérica, vuelvan o sean efectivas, entretenidas y persuasivas. Efectivas, que podamos cumplir el objetivo en tiempo y forma, entretenidas, que los alumnos o los discentes quieran formar parte del acto de presentación, y persuasivas para generar cambios con la intención de hacer pensar Hacer sentir o hacer accionar, que es al fin y al cabo lo que queremos todos los que practicamos la docencia y la comunicación. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? A mí me encantaría tenerlos en forma presencial para poder ver los que levanten la mano, pero no lo vamos a poder hacer. Zoom es un método que llegó para quedarse, lo tenemos que empezar a querer, no sé si va a ser lo mismo, en realidad sé que no va a ser lo mismo, pero tenemos que aprender. Así que vamos a no hacer una lección delogada, pero sí cada 15-12 minutos voy a dar un pequeño espacio para que ustedes le puedan hacer preguntas a Mercedes y al equipo técnico, y a mí me van a llegar. Y de esa manera vamos a hacer, en vez de un lienzo sonoro de 55-60 minutos, vamos a hacer un trabajo por bloques, una comunicación por bloques, para que cada 12 o 15 minutos haya un intercambio oral, Textual, metodológico y mental, y de esa manera ambas partes podamos estar más organizadas, más cerca del objetivo y ustedes no se duerman en la siesta posalmuerzo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a comenzar y vamos a hacer esas pausas para trabajar por bloque. En primer lugar, ¿qué es lo que está pasando con Zoom? Hablamos de Zoom, hablamos de Meet, hablamos de Team, hablamos de Cisco WebEx, hablamos de Wearby, que es la antigua APEA Son las cinco o seis plataformas más famosas, ¿de acuerdo? Dentro de las tres que mencioné, Zoom, Meet y Team, tenemos más o menos al 90-95% de las personas que comunicamos de manera remota. Así que vamos a hacer el genérico Zoom, pero podemos utilizar también otras plataformas, Recuerden que Zoom es la más permeable a posibles hackeos. Zoom es la más curiosa a la hora de robar algunos datos. Ya hubo algunos casos de personas que no forman parte de este proceso y logran hackear la entrada Zoom. Meet es la más viejita, tal vez la menos fácil de utilizar, pero la más segura. Y Teams es la de mejor usabilidad, pero la mayoría de las personas no lo utiliza porque es la más compleja a la hora de ingresar. Pero las tres son muy válidas. Por eso vamos a hablar de canales remotos. Vamos a comenzar. ¿Qué nos está pasando con el canal remoto? ¿Puede ser que nuestra tensión, nuestra, nuestro nerviosismo, la angustia que habíamos superado vuelva a aparecer? La respuesta es contundente. Sí. Vuelve a aparecer, vuelve a ser notoria, vuelve a aumentar y sin duda vamos a tener que reaprender a hablar en público. Algunos de ustedes tienen 30 años de docencia, algunos más, otros 10, otros han superado esos sentimientos. La realidad es que es un nuevo proceso y requiere de teoría y práctica para que nuestras clases o presentaciones vuelvan a ser efectivas, entretenidas y persuasivas. Así como estudiamos cómo dar clases y así como ejercitamos cómo dar clases, bueno, este nuevo ejercicio vamos a tener que hacerlo para reaprender a hablar en público. ¿De acuerdo? En segundo lugar, ¿puede aumentar mi tensión, mi temor o mi angustia? No solamente puede aumentar, es muy probable que aumente. ¿Por qué? Porque la cantidad de elementos que nos pueden distraer es mayor. Entonces nuestra responsabilidad, que es la causa por la que se produce la glosofobia, el miedo a hablar en público, también aumenta. Antes preparábamos el contenido de nuestra presentación, antes preparábamos la metodología de nuestra presentación, tal vez la oralidad la teníamos internalizada, pero también hay que prepararla, lo mismo que el lenguaje gestual, y de repente, la metodología es tan importante como el contenido, porque si no tengo una hoja de ruta, un plan de trabajo, el contenido se transforma tan solo en un lienzo sonoro donde hablo sin parar, y sabemos que el público no está concentrado como está concentrado de manera presencial durante 45 minutos, Recuerden que más de 12-15 minutos descansamos, nos hibernamos y tal vez con suerte luego nos volvemos a conectar. Así que la metodología a planificar para que nuestro contenido sea efectivo, dinámico y persuasivo tiene que ser trabajada con mayor entusiasmo en manera presencial. Los aspectos orales cambian, de repente la adicción cambia tenemos que ralentizar la velocidad de nuestra voz, no podemos hablar al mismo ritmo que lo hacíamos en el aula, por los delay, por la distancia, por la incomprensión, entonces la oralidad cambia, las muletillas aumentan porque estamos tensos, los vicios lingüísticos aumentan porque estamos menos seguros de nuestro entorno, y se suma un elemento más, las mujeres con mucha experiencia lo saben muy bien, el cuerpo habla, ¿no es cierto? El lenguaje gestual es el 60-70% de la interpretación de nuestro mensaje final. Y prácticamente desaparece, porque lo que era toda nuestra gestualidad, ahora es tal vez algo las manos, si hacemos un buen cuadrante superior con la cámara, ¿de acuerdo? Y tal vez algo el rostro, si logramos hacer foco en la cámara de la computadora del teléfono. Y aparece algo que nos complica aún más los aspectos escenográficos operativos. Antes no nos preocupaba cómo estaba nuestro ambiente, y ahora el sonido, el micrófono, lo que escuchamos, la escenografía, el vestuario, la luz, el nuestro en nuestro equipos técnicos, la luz no arriba sino de frente, todo esto en un aula era casi impensado, empieza a ser no solamente importante, sino que empieza a ser trascendental para la calidad y la efectividad de mi comunicación. Bueno, la realidad es que debemos reaprender a hablar en público, ¿eh? estimados profesionales de la comunicación, estimados docentes, debemos reaprender y debemos acostumbrarnos a esta nueva normalidad. Nuestros alumnos, todos nativos digitales, tienen un manejo, una practicidad y una facilidad de estos elementos tecnológicos que algunos de nosotros, me incluyo, más de 40, 45 no somos nativos digitales y tenemos que aprenderlos con un poco más de esfuerzo. Pero la realidad es que debemos reaprender a hablar en público, que la tensión, el miedo oratorio, la angustia se incrementa y que lo que antes planificábamos como contenido y metodología, ahora es una planificación de contenido, mucha metodología, oralidad, aspectos técnicos operativos y gestualidad. En una palabra, tenemos que dedicar más tiempo para planificar nuestras presentaciones y nuestras clases. Por eso vamos a concluir con esto antes de que ustedes empiecen a hacer alguna pregunta. Me pueden poner en el chat con todo gusto. ¿Es lo mismo hablar en público de manera presencial que en público de manera remota. De ninguna manera es lo mismo. Y de ninguna manera vamos a poder lograr el nivel de persuasión y efectividad que lográbamos en el aula. La calidez es menor... Hay mayor desorganización, más improvisación, mayores elementos del entorno que nos distraen y que no planificamos. Los hijos, el marido, la esposa, el perro, el vecino que grita, el cartero de mercado libre que toca timbre, traen el pedido, ¿de acuerdo? Hay mayor desorganización. Se pierde gran parte del lenguaje gestual. Hay una gran dificultad para obtener feedback, una retroalimentación que me confirme que esto va bien que me confirme que esto va mal. Y como decíamos, aumenta la tensión, el nerviosismo y requerimos de mayor planificación para incluir aspectos que eran inimaginables. Por eso nuestra primera conclusión es, ¿es lo mismo la oratoria, la comunicación, las presentaciones presenciales que las remotas? No, de manera categórica no es lo mismo. ¿Tiene la misma calidez? De ninguna manera. Ustedes bien saben que todos los medios tienen temperatura, el medio presencial es cálido y el medio tecnológico no es frío, pero no es cálido, es hacia templado, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar tenemos que sentarnos a planificar y a practicar diferente porque no estábamos preparados para esto y además, además, para muchos no es natural, ¿de acuerdo? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? Les doy 20 segundos. Leo el chat con todo gusto. Aquí tenemos una... una colega que dice, es verdad, son muchos los factores a tener en cuenta. Yo dedico muchísimas horas a, a, a planificar. Correcto, Marina, hay muchísimos elementos a tener en cuenta. Y cuidado, Marina, cuando yo hablo de elementos a tener en cuenta, en Zoom no es grave que un hijo entre al aula, aula, perdón, la, el, el, la costumbre, entre a nuestra habitación o entre al living y nos da un beso nos pregunta a mamá qué hay de comer eso no es grave de ninguna manera porque si nosotros como docentes como líderes de la comunicación no aceptamos que este es nuestro ambiente y no es el aula el público y los alumnos también lo van, no lo van tampoco lo van a aceptar entonces cuidado eso no es grave lo grave es que pase nuestra pareja en paños menores lo grave hace poco estaba trabajando con una persona no es cierto preparando una una presentación para España y era una presentación que le generaba mucha tensión, ¿no es cierto? Atención y tensión. Y en el momento en donde estaba trabajando en la conclusión, en ese espacio final donde tenemos que incluir el verbo, es el llamado a la acción, el llamado al pensamiento, el llamado a la emoción, se sube el gato de repente y se apoya sobre el teclado. Entonces le hace un desastre en el teclado, ¿no? Vamos a suponer que esta persona se llama Carlos. Y Carlos de repente se pone nervioso, Marcos, disculpame, disculpame, no, no es grave. Es hasta divertido, gracioso. Nunca en nuestra aula, en la escuela X o en la escuela tal de devoto, se nos hubiese ocurrido que un gato se suba al escritorio. Pero el gato está en nuestra casa y el gato no sabe que nosotros estamos con 45 alumnos que todavía no se adaptaron al mundo. Así que saquémosle solemnidad al Zoom, incluyámosle frescura y autenticidad y nada más lindo que ve un comunicador, un orador, una docente siendo natural. Por supuesto que la clase tiene que estar planificada con una estructura, con una apertura, un desarrollo, un cierre, con argumentos y con refuerzos para graficar lo que el argumento no logra, por supuesto, pero no le quitemos naturalidad. Esto es un proceso absolutamente antinatural. Hagámoslo natural. Nadie se imaginaba hace seis meses que íbamos a dar clases a 30 chicos a través de una pantalla. ¿Eh? Así que sí, Marina, son muchos los factores, pero tampoco nos pongamos tan solemnes. ¿eh? No pierdan frente Gracias, Marcela, por tus palabras. Gracias, Amalia, por tus palabras. Mónica, sin dar el apellido, dice, porque no es natural la pantalla y la comunicación remota, y sin embargo... Hay tanta comunicación por redes cada vez mayor, incluso antes de la pandemia. Sí, es una pregunta y, y, y es una afirmación, Mónica, correcto. Hay un, hay un caudal de información enorme, y acá quiero hacer hincapié en algo que no es, no es un detalle, María. Eh, nuestra función más que nunca no es verter contenidos, sino es verter vertir aplicabilidad. Eh, algunos de ustedes tienen alumnos de 18 años, otros tienen alumnos de 12 años y otros tienen alumnas y alumnas de 6 años. Por supuesto que hoy un chico de 6 años no tiene la misma capacidad de concentración y aprendizaje que uno de 18 y menos que uno de 25, que también hay personas con alumnos de 0. Pero la mayoría de los jóvenes hoy toleran entre 13 y 15 segundos de una pantalla en red social para darle confirmación de interés a eso que están previendo. ¿Qué significa esto? Que nos dan dos o tres renglones. Gran parte de nuestra intención y función no está en entregar contenidos e información, sino en entregar soluciones, lo que los especialistas denominan aplicabilidad de la información. Hoy el proceso eutagógico, este, este proceso que puede ser pedagógico para niños o andragógico para adultos, hace... Y cualquier persona puede investigar sobre X tema, cómo se opera un hígado o cuáles son los ríos más largos de Sudamérica, a través de Internet. Sabemos todos. ¿eh? El proceso autogógico es la educación autómata individual. Yo, a la noche, me quedo leyendo un libro sobre oratoria y aprendo. Marina se queda hablando, escribir, eh, analizando las escuelas finlandesas o finesas de educación. Cualquier cosa. Todos podemos aprender. La pregunta que nos tenemos que hacer los docentes digitales ya o sea, no presenciales, es, ¿qué información le tengo que dar a mi público para que esa información sea valiosa? Bien, la respuesta es casi semántica. La respuesta es que no le podemos dar información, sino que le tenemos que dar aplicabilidad de la información. Y la aplicabilidad de la información se presenta con cinco maneras. Opiniones, soluciones, conclusiones, recetas, tips y participaciones. Si en nuestra planificación incluimos algún elemento que otorgue aplicabilidad de la información, estamos empezando a acercarnos a la idea de clases dinámicas efectivas y persuasivas. ¿De acuerdo, Damián? Gracias por tu comentario. Bueno, dice por acá, y ahora continuamos, eh, Silvina, sin apellido, nos damos cuenta más que nunca lo que el cuerpo expresa. Claro, Silvina, claro que sí, ¿eh? nos damos cuenta lo que es el cuerpo y la proxemia, la distribución de los espacios, el espacio aúlico, el acercarse a un alumno, el sonreírle a un alumno, el, el, el asentirle a una alumna, en abrir los brazos para hacer una convocatoria a esa consulta que está en duda. Silvina, el lenguaje gestual es el 70% de la interpretación del mensaje. Fíjate, desapareció. Prácticamente desapareció. Hoy tan solo podemos tener algún movimiento en el cuadrante superior, que es este cuadrado imaginario, y tal vez algo con nuestra mirada, que antes era un barrido de izquierda a derecha y de norte a sur, hoy tal vez si trabajo con un mosaico de hasta 15, 20, 30 alumnos, verlos en las camaritas. Se pierde toda la gestualidad. Por eso. Los otros aspectos que hacen una clase efectiva tienen más que nunca estar planificados y practicados para poder mantener esa concentración que tan fácil los alumnos pierden presencialmente. Imaginémonos de manera remota. ¿eh? Bueno, dice por acá una pregunta y continuamos. Paula, sin dar apellidos. Paula, ¿qué pasa cuando en un Zoom compartimos pantalla para mostrar un PowerPoint o una presentación? ¿Cómo se hace para no perder la mirada en lo que pasa a los alumnos mientras? Bueno, Paula, pongo una pregunta, y vamos a hablar un poquito también de los aspectos, aspectos técnicos de cada una de las plataformas. Pero las tres plataformas, y yo considero que la más cómoda para hacer lo que vos preguntás, es la de Microsoft eh, Teams, vos podés poner las pantallas de acuerdo a lo que querés mostrar. Lo que más me interesa de tu pregunta es que muchas veces los docentes caemos en el PowerPoint y es, un verdadera, es una almohada, es preferible ver un docente que protagoniza el intercambio con los alumnos y de vez en cuando ingresa un PowerPoint que poner un PowerPoint y escuchar una voz de fondo. Está bien que el público incrementa el nivel de recordación del mensaje cuando ve y cuando escucha pero si la presencialidad de la comunicación prácticamente está rota, está desaparecida, sacarle al docente para que la clase sea un PowerPoint con una radio de fondo es un riesgo muy grande. Muchas veces los docentes o los oradores hacen falsos vivos. ¿eh? Es el orador que habla grabado, ¿eh? esto no está grabado, son las 15 y 29 del de 18 de agosto, entonces, este vivo, este verdadero vivo, tiene un poco más de humanidad que un falso vivo. Cuanto más tendemos al mensaje grabado o al mensaje eh, hecho en un medio audiovisual como Powerpoint, Prezi o Genially, excelente herramienta, más le cuesta al alumno mantener la concentración. Imagínate que antes mirábamos a una persona, la escuchábamos, Paula, la olíamos, la veíamos, interactuábamos, había un intercambio, ¿no es cierto? Hoy desaparece. Entonces, es un riesgo poner un PowerPoint y hablar detrás. El PowerPoint en la comunicación remota es más que nunca, más que nunca, un simple soporte audiovisual. Un machete para los alumnos, un machete para el orador, para el docente, pero es un soporte. Cuidado, ¿eh? Y si observas en la... Eh, si me permitís, si observás en cada una de las configuraciones, vos podés, Paula, poner mosaico, barra lateral, eh, pizarra, dos quintos, dos tercios. ¿eh? Tenés algunas prestaciones en cada, una de esas, eh, en cada una de esas aplicaciones para que la clase o la presentación sea de acuerdo a tu necesidad y no de acuerdo a lo que dice Zoom. ¿eh? Vos manejás el Zoom, vos organizás la clase. Recuerden que toda presentación... Ustedes lo saben muy bien, hay tres partes, ¿no es cierto? La apertura, el desarrollo y el cierre. En toda presentación presencial, en la presentación remota, tiene que haber un interbloque entre la apertura y el desarrollo que se denomina agenda, hoja de ruta o visión previa. La visión previa es una descripción del qué y el cómo. No podemos avanzar 45 minutos con nuestro público si el público en el minuto 3 no tiene confirmado quién es, cómo va a ser esto, cómo nos vamos a organizar. ¿Puedo preguntar ahora? ¿Puedo preguntar después? ¿No puedo preguntar? En el inicio de toda presentación ustedes bien saben que el público tiene atención. En el final, si está bien organizado, tiene atención. En el desarrollo hay una, un descanso, un relajarse, una hibernación, donde muchas veces se produce la desconcentración en ese proceso de transferencia de contenidos y de emoción. La hoja de ruta, la visión previa en la comunicación remota, permite acercarnos un poquito más al público diciendo a dónde vamos y cómo. Fíjense que hace media hora Mercedes hizo una pequeña introducción, un agradecimiento, luego me presentó y luego yo dediqué unos 60-80 segundos a explicarles que vamos a trabajar por bloques, van a poder preguntar y luego me voy a poner a disposición de ustedes a través de alguna red o algún mail para que me hagan las consultas que no podamos responder. ¿Eh? Esa organización humaniza mucho más el remoto y nos permite acercarnos un poquito más o no alejarnos tanto. ¿De acuerdo? ¿Mm? Bueno, avanzamos un poquito más, aquí hay algunas preguntas que nos, nos invitan a reflexionar un poquito en cuanto al armado, sé que hay 17 chats, ahora voy a hacer un poquito de, de intercambio, pero quiero contarles algunos tips en cuanto al armado del aspecto, recuerdan, ¿no? Aspectos metodológicos, aspecto, el cómo lo vamos a hacer de contenido, ustedes lo conocen muy bien, preparar la clase, cómo y qué orales... Ausencia de muletillas, ausencia de vicios lingüísticos, ausencia de negativización de las preguntas. ¿No les parecen ustedes? ¿No crees vos, Carlos? ¿Creen ustedes? ¿Les parece a ustedes? Y ahora vamos a hacer un punto de referencia a los aspectos técnicos, que muchas veces son los que menos tenemos en cuenta. Y los primeros que llaman la atención, porque es, uy, el profe se preparó. Es el, uy, el profe está armado. El orador, el presentador sabe cómo armar una presentación. Aspecto, aspectos técnicos, va en formato de tips, y si no quieren tomar nota, después me mandan un mail o en alguna red social, yo les armo un archivito y a todos aquellos que lo quieren, me lo, se los mando, ¿de acuerdo? Uno, la luz, es fundamental, la luz define la cuarta pared. Si esto es una pared o es un puente, mucha luz, y no luz ni arriba ni a la espalda, porque se pierde el gesto, ¿de acuerdo? No se ve el rostro y cuando no se ve el rostro se pierde la gestualidad en un 100%. Entonces, un simple velador, de algunos que dicen Marcos, me tuve que comprar el aro, no, un velador, un simple velador en lo posible con una luz de frente que no produzca sombras, que se vea toda mi gestualidad y en lo posible luz fría. ¿Eh? Todos sabemos de qué se trata, no luz cálida, la amarillita, sino luz fría. Mucha luz. ¿Cuánto? Casi encandilados. Casi encandilados. Mucha luz. En segundo lugar, un cuadro centrado. No podemos estar, en la tele se dice plano medio, medio, perdón, o medio corto. No puedo tener mi cara. Por varios motivos. Es invasivo, se deforma. La cámara es ojo de pescado y no se ve bien. Entonces la medida correcta es un brazo mínimo a la pantalla. De esta manera, obligo a la cámara a tomar un cuadro que va más allá de mi rostro, toma los hombros, entran las manos, se empieza a ver un poco de mayor gestualidad, el plano se hace medio extenso y siempre centrado. ¿De acuerdo? Ustedes fíjense que yo estoy intentando que haya simetría en la imagen. ¿De acuerdo? Muy buena luz y simetría. Voy a correr un poquito ahí porque está entrando la luz del sol y no quiero que haya diferencia. ¿Mm? Poco ángulo, ¿eh? fíjense que la cámara y mi cara están casi al mismo ángulo. No hagan esto ¿eh? con el teléfono desde abajo, se ve toda la papada, no es por estética, es porque suena diferente, ¿de acuerdo? Ni tampoco esto donde toma el plano. Plano medio o medio corto, centrado con aire en los hombros y un poquito de aire en la cabeza. ¿eh? Fíjense el espacio que hay y fíjense todo el aire que hay a los costados. Esto permite que mi gestualidad entre en el plano medio o medio corto. ¿eh? Observen que siempre en televisión se toman ese tipo de planos si la persona está sentada. ¿De acuerdo? Ahí movió un poquito la cámara para que esté mejor. Recuerden que la cámara va a ser el escenario. ¿eh? Por eso hablamos de plano medio o medio corto. Nunca un primer plano. ¿eh? Nunca un primer plano. Además se ven las arrugas. Un pequeño secreto. Bueno. Cuadrante superior, de esta manera se ve rostro, cuerpo, manos. Nunca estrenen insumos técnicos en plena presentación, ¿de acuerdo? Tienen que ser elementos probados. ¿Y por qué se recomienda siempre utilizar un micrófono? ¿Porque queda mejor? No. Por una sencilla razón. Si yo saco este micrófono, la computadora o el teléfono toma el sonido ambiente. Esto está preparado para que se escuche a 30-40 centímetros de la boca. Esto hace que el sonido del perro allá lejos se apague. Si yo lo saco, la computadora o el teléfono están encargados de tomar todos los sonidos. Entonces con esto, que no hace falta que sea nuevo, Bluetooth, cualquier cosa sencillita con cables. Yo confío mucho en los cables porque el sonido va mejor. De esta manera garantizamos ¿eh? que el público del otro lado escuche mejor o tenga menos ruidos. Y obviamente el tema de las auriculares da comodidad. Cuidado con los micrófonos que van sobre la ropa, generan fritura, ese frufru que a veces escuchamos, posiblemente es porque el micrófono está raspando ¿eh? la ropa y genera un poquito de estática, de acuerdo. Por eso no estrenen insumos técnicos en una presentación importante, que esté probado. ¿eh? La organización técnica propia y la ajena tiene que estar en la visión previa, en ese bloque entre la apertura, la presentación, el de qué va a ser el encuentro, la clase. La y el desarrollo del contenido del primer argumento, tenemos que explicar cómo vamos a llegar a destino, por eso tenemos que hacer referencia a las cámaras, al micrófono, a las participaciones. ¿Por qué si es una clase de 15, 16 personas no voy a habilitar los micrófonos? ¿Por qué si es una clase de 100 personas voy a inhabilitar los micrófonos y trabajar por...? Bueno, el público, la cantidad la temperatura, la frecuencia del público, define qué tipo de OPA, orador, producto, ambiente y auditorio, voy a planificar para que la presentación sea lo menos monologada posible. ¿Bien? Esto lo sabemos todos como docentes, una persona en promedio recuerda el 10% de lo que escucha, una persona en promedio recuerda el 30% de lo que escucha y ve, una persona en promedio recuerda el 50% de lo que escucha, ve y participa. Una persona en promedio recuerda el 90% de lo que escucha, ve, participa y acciona, hace. La pregunta del millón en esta remotidad de la comunicación es cómo hacemos para quitarle monólogo a mi comunicación, presentación, y darle diálogo, mono uno, día Día es día es a través de un discurso, a través del otro. Yo sé que es difícil, sé que costaba en la clase, imagínense, lo sé con alumnos adolescentes, los tengo y mi hijo mayor lo es, es difícil en formato presencial, en formato remoto, perdón. Pero tenemos que empezar a acostumbrarnos a que esta nueva normalidad nos va a desafiar como docentes, como profesionales de la educación, y como educadores. ¿De acuerdo? Algunos tips más, y vamos a algunas preguntas que ido dando vueltas en el chat. ¿eh? Siempre probaramos volumen y equipo 15 minutos antes, ¿eh? yo a las 3 menos 20, me eh, comuniqué con, en este mismo chat, con Mercedes y con Shirley, con todo el equipo, probamos sonido, probamos imagen, ¿eh? recuerden que un Zoom, no es un, ¡Uy! 3 menos un minuto, tengo clases, hay un proceso de preparación. Yo sé perfectamente que todos tenemos hijos, esposos, esposas, cachorros, mascotas y la vecina que hace ruido. Pero recuerden que nadie planifica fracasar. Se fracasa por no planificar. Es fundamental que esté probado el sonido, la luz, la altura, el ambiente, la voz, la técnica. Pero Marcos, todo eso no lo hacíamos el 15 de marzo, Yo tampoco, estimados colegas. Yo tampoco, yo tampoco realmente, jamás me hubiese preocupado por mi peinado o por mi acicalado, por lo poco que tengo, ¿no es cierto? Bueno, recuerden, llegan primero y se van últimos, dan la bienvenida y hacen el cierre. Eh, Apoyen la espalda recta, van a ver que siempre en televisión los periodistas, los conductores si están sentados tienen la zona lumbar apoyada, es la mejor manera para respirar bien y de esta manera fonamos bien, de esta manera, después de cuatro Zoom, no estamos difónicos. ¿eh? La escenografía, que sea un ambiente, ustedes me entienden, natural, cordial, que no se vea la cortina del baño, ¿eh? o que no se vea mi pareja cocinando unas papas fritas. ¿eh? Tiene que ser algo relativamente organizado. No fumar, no comer, no mascar, ¿eh? no hacer sonidos feos recordemos que los protocolos sociales humanos no desaparecen en de la presentación de montas ¿eh? cuidemos la privacidad propia ¿eh? y la privacidad ajena ¿eh? recomendemos al público los chicos chicos si hay algún inconveniente si un papá y quieren apagar la cámara ¿eh? si se quieren divertir un rato divertir y llorar en Instagram hay una nueva página que se llama Zoom out of context Zoom out of context que muestra casos increíbles y ridículos. Y hace poquito un chico que sufrió violencia de parte del padre y todo esto quedó filmado, ¿no es cierto? Entonces, hagamos acuerdos ¿eh? propios y con, con el público, con respecto a la cámara, con respecto al escenario, con respecto a... ¿eh? Eh, algunos vivimos en lugares con muchas personas, hagamos pequeños acuerdos, pero recuerden que si un niño se cruza en cámara, esto es Zoom, es nuestra casa, no es grave. ¿De acuerdo? Por supuesto que igual que la escenografía, la vestimenta adecuada, ¿eh? correspondiente a, a nuestro público. Y recuérdense, el micrófono es pequeño, algo que nos permita no tapar la cara y ver un poco más ese lenguaje que es cual, tan minimizado, muchísimo, muchísimo mejor. ¿eh? Dos tips más, antes de algunas dudas, preguntas. Naturalidad. ¿eh? Recién hablamos con Mariela que ponía en el chat. Sin artificialidad, sin formalismo, sin solemnidad. La comunicación no auténtica es lo más espantoso que tiene un docente, ¿eh? un educador, ¿de acuerdo? Y por último, el Zoom, el Teams, el Meet, el Cisco WebEx, la plataforma que sea, no puede ser un, uy, me conecté y entré, ¿eh? Tiene que haber una planificación, una preparación que comienza mucho más que una hora antes de la clase, ¿de acuerdo? Y además que se hace un ejercicio muy positivo y nuestros participantes saben muy bien cuando hay una preparación, una planificación de parte de nosotros como profesionales de la comunicación, ¿de acuerdo? Bueno, hago una pequeña pausa mientras respiramos un poco, nos quedan 15 minutos, a ver, vamos con algunas preguntas. Mercedes, si ves alguna ahí adelante. Elisa, ¿es bueno usar herramientas colaborativas para trabajar? Sí, Escuchar una persona en promedio, recuerda, el 10% de lo que escucha, el 30% de lo que escucha y ve, el 50% de lo que participa. Esto significa que cuanto menos monólogo hacemos, mayor nivel de recordación del mensaje hay. Y si aumenta el nivel de recordación, aumenta las posibilidades de aplicabilidad de la información. Todas las herramientas colaborativas, lúdicas, de intercambio, directas o indirectas, son beneficiosas. ¿De acuerdo? Siempre. Hace poquito una clase de mi hijo, la profesora de inglés, eh, no solamente los hizo jugar, sino que tenían que buscar cosas en inglés por toda la casa. Fue ¿eh? un exitazo la, la clase. Eh, decía fork y los chicos tenían que correr a buscar un tenedor. Decía este, light y tenían que salir corriendo a buscar una lamparita. Todas cuestiones caseras, fácil de reconocer. Decía una remera roja, en inglés obviamente, y tenía que buscarlo. Cualquier tipo de intercambio que minimice el tiempo en que yo, Marcos, hablo, y ustedes escuchan, es positivo. ¿De acuerdo? Gracias por la, la consulta, Elisa. Eh, Laura, sí, una hoja de ruta fundamental. Laura, desconozco qué edad tenés, puedo llegar a imaginarla. Yo tengo eh, casi llegando más cerca de los 50 que de los 40. Soy como Mirta, no digo mi edad, ¿cierto? Cuando con mi papá nos íbamos de vacaciones, él abría el mapa, hoy está el GPS, ¿no es cierto? Entonces, si nos íbamos al sur, él decía, vamos por eh, la ruta del desierto usando la pampa, vamos por el valle, hacemos noche en Chipoletti, armaba una hoja de ruta. La hoja de ruta en el proceso comunicacional educativo remoto es vital para que el público de 40 minutos en el minuto 3 sepa a dónde vamos y cómo, sepa. ¿Cómo vamos a dónde? ¿Me explico, Laura? ¿Cómo vamos a dónde? ¿Puedo participar? ¿No puedo participar? Tomo nota, me lo mandás, escribo, ¿qué hago? Ordename, sos el líder, además del educador. Por tu presencia vertical descendente del aula, vos sos el líder. Please, ordename, organizame. Esto, la mayoría de los alumnos, la mayoría del público, agradece en un ambiente de tanta incertidumbre. Si, Laura Gracias. ¿Hacia dónde debe apuntar la luz? Me pregunta Moni. Moni siempre de frente. Mira, un pequeño secretito. Si tenés un solo velador, una sola luz, siempre de frente. Eso hace que no genere sombras. Y si tenés dos, siempre en un ángulo, las dos de 30, de 30 a 45 grados. Yo tengo dos. Mira esto, ¿eh? Por favor, presta atención, Mónica. Sin luz. Una luz. Dos luces. Son dos veladores muy baratos a los que le compré dos lamparitas muy baratas frías. De esta manera estoy generando que no haya sombras y haya un rostro iluminado que permita que el público lo vea bien. Observen la diferencia. ¿De acuerdo? Gracias por la consulta, Mónica. Vamos con otra pregunta. guarden un instante, vamos al chat. Eh, María, gracias por tus palabras, se me complica con las conexiones de Wi-Fi, tan deficiente del conurbano. María, yo vivo en el conurbano, segundo cordón, bastante lejos de Capital, eh, solo hay una empresa que llega acá, se me complica muchísimo, no tengo muchas soluciones, te cuento un pequeño detalle, hay una empresa está en el sur-sureste de Internet, recibió unos rutas nuevos que andan muy bien. Yo pedí el cambio, me cambió notablemente. Es una empresa que empieza con T y termina con Z. Uno, no dije nada. Segundo, tenés siempre un plan B en la mano. Si en tu zona el 4G funciona bien, vieron que en las familias uno tiene personal, el otro tiene claro. Si alguno de ellos funciona bien y tenés una clase muy importante... Tenete un plan B al lado, se corta internet y tenés que trabajar con 4G. Otra solución, María, entiendo perfecto. Eh, a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo tengo aquí al lado un plan B, que más de una vez lo utilicé. En ¿eh? donde se cortó. Bueno, en primer lugar, me avisan. Eso es algo muy importante. No apaguen los celulares. ¿eh? No apaguen los celulares en las comunicaciones. Pónganlos en vibrador lejos. Yo lo puse acá porque estoy mirando el horario, ¿sí? No me acostumbro al horario de la computadora. Eh, ¿Por qué no lo apaguen? Porque si se corta es la única forma que tienen de avisarles. Lo que hacemos es ponerlo lejos para que no interfiera en la situación y en vibrador para que no muevan. ¿De acuerdo? Pero no los apaguen porque a veces hablamos 20 minutos y se cortó. ¿Y quién te avisa? Profe, avisa a alguien o a alguien que esté escuchando, ya que se te cortó hace 30 minutos. ¿De acuerdo? Lo entiendo perfecto, eh, María, lo que decís de las conexiones. Daniel, gracias por tu consulta. ¿Qué podrías agregar acerca de la contaminación visual? Terrible, terrible, terrible, terrible. mira Daniel, a mí el tema de la comunicación masiva es un tema que me fascina, ¿no es cierto? Hace poquito leí un autor que hablaba que hoy un ser humano que vive en una gran metrópolis, vamos a decir Buenos Aires, Córdoba, Rosario, San Pablo, recibe duran de lunes a viernes de 7.000 a 9.000 mensajes diarios, visuales, televisivos, radiales, publicitarios, olfativos y demás. Y que se si hicieron estudios que dicen que una persona en promedio, al día siguiente a las 24 horas, si de esos 7.000 mensajes tuviese que hacer un listado, recuerda entre 20 y 40. Una persona, ¿Cierto? Menos más, ¿cierto? ¿Te imaginas que todos los días vamos sumando de miles estaríamos más locos? Yo lo que te puedo agregar a tu pregunta es, ¿qué hacer? Es, en primer lugar, generar, es difícil, incentivos y motivos para que los chicos quieran ver, puedan ver lo que nosotros queremos que vean, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, hablar con ellos acerca de la contaminación visual y auditiva que hay. ¿Por qué? A mí me interesa que los alumnos, y no solo de secundario, hablen de esto, porque ellos tienen que ser conscientes el exceso de información es tan perjudicial como la falta de información. ¿Eh? Está probado que la sobredosis de información genera el mismo rechazo y la misma ausencia de educación que la falta de comunicación. Por eso es bueno para llevarlo sobre la mesa, realmente no sé cómo volcarlo con los chicos, pero sí empezar a hablar de la contaminación visual o del exceso de contaminación que hay eh, a través de todos los canales que recibimos. ¿cierto? Acá hay algo muy importante, Daniel, si me permitís una cosita más agregar, no quiero hacer teoría. Hay un autor de la década del 60 que decía, el medio es el mensaje, ¿cierto? Ustedes lo saben muy bien. El medio determina el contenido, la forma, el canal que yo selecciono para hacer una presentación, define en gran parte lo que voy a decir. Hagan la prueba con sus parejas, ¿eh? cumplan 20 años de casado, y a las 6 de la mañana le dejan un papelito que dice... Querida, feliz aniversario. Llegan ¿Eh? a las 10 de la noche, abren la puerta y le dicen que hay demorfado. Pero no te acordaste de mi aniversario. Sí, me acordé a las 6 de la mañana, te dejé un papelito. Algunas mujeres y algunos hombres se deben reír en este momento de cuál sería la reacción de nuestras parejas si nosotros les respondemos, yo me acordé, ¿no es cierto? Bueno, el señor o la señora Se acordó. lo puso en un post-it. Pero el medio define un mensaje nuestra pareja, pero otra cosa que un post-it después de 20 años de estar aguantándonos, ¿no es cierto? Bueno, el conversar acerca de los medios más cálidos, más fríos, más efectivos, más contaminantes, tal vez es una buena alternativa para interesar a los chicos en cuál es la mejor alternativa para comunicar. Y acá tiene mucho, mucha relación al tiempo, Daniel. Mi hijo constantemente me dice, ah, hicimos la clase, Bárbaro, ¿y cómo fue? Era de una hora, pero se cortó la media hora. ¿Y qué hicieron? No hablamos de pavadas. Si una presentación se cumple el objetivo a la media hora, ¿por qué la continúas si no tiene valor? Entonces, cuidar el medio, cuidar el mensaje, cuidar el tiempo, cuidar la cantidad de comunicaciones. Daniel, yo trabajo con muchas personas que me dicen, Marcos, me ponen Zoom de 9 a 18, uno atrás de otro. Con todo respeto, queridos colegas, no, no se puede. No podemos, que en la remotidad de la comunicación, reemplazar el café, el pucho, el ir al toilet con el compañero a hablar, el dispenser de agua, el té de media mañana, no puede transformarse Porque el 30% de los resultados comunicacionales de cualquier organización, sea si un ministerio, un colegio o una organización privada, se producen en los ámbitos no formales, no oficiales. Por eso no puedo que ahora todo sea un Zoom. Tienen que haber intercambios. Tienen que haber otros canales. Y no me refiero a Meet One Me refiero a que muchas cosas se hace Zoom y caemos en una reunión innecesaria de una hora, cuando tal vez en un WhatsApp, un llamado telefónico, un mensaje o un mail con un sí no, tal vez puede ser adelante. ¿De acuerdo? Gracias, Daniel, por tu consulta participación. ¿De acuerdo? Bueno, eh... Es posible que los estudiantes. Bueno, ahora voy a hacer referencia a esta preguntita que está acá, que es un poquito más larga. Hay un montón de dudas, consultas, no me quiero pasar. Quiero dar, si me permiten, unos tips más. ¿eh? Recuerden, después no, no voy a llegar, me encantaría que esto dure mucho más tiempo. Por respecto a la convocatoria, quiero terminar a las 16. Recuerden que me escriben por LinkedIn, con todo gusto les respondo entre hoy y mañana las preguntas que tengan. Marcos Mazoco, WZ, Z, doble C. Sé que muchos de ustedes tienen LinkedIn es la red que yo uso para trabajar. ¿eh? Preguntas cortas, hago consultorios, hago ping pong, me preguntan, subo apuntes, subo documentos, cosas que escribo, que publican. Por favor, todo lo que necesitan me preguntan ahí, me dicen Marcos, estuve en la convocatoria de las 15 horas de hoy y, y suficiente Pequeñísimos tips. Respeten la regla de las 3C más que nunca en comunicaciones remotas. 3C, claro, concreto y conciso. ¿Ya está? Ya está. Claro, concreto y conciso. La extensión del mensaje hace contaminaciones comunicacionales. Cuidado. Segundo, intentan respetar un objetivo de comunicación. Tal vez dos, más de tres, el público no los recuerda. Mi objetivo para este encuentro de 57 minutos con ustedes es que aprendamos y entendamos que la presencialidad de comunicación es una cosa, la remotividad es otra y nos tenemos que sentar a planificar porque hay que reaprender a hablar en público. No quiero nada más. ¿Y por qué tengo un solo objetivo? Todos los argumentos que yo voy incluyendo en forma de técnicas, estrategias o tips secretitos ¿eh? apuntan ese objetivo de sentarnos a planificar porque esto es nuevo. ¿Por qué? Porque yo sé que el poder de la práctica de la ejercitación es más valioso que cualquier técnica o libro o teoría. Entonces, el simple hecho de hacer horas cola en la silla, ¿no es cierto? Yo sé que todos tenemos muchas cosas para hacer, nos va a permitir profesionalizar un poquito más en este proceso educativo, comunicacional nuevo. No es tan nuevo, pero si tenemos en cuenta que la gente se educa en los últimos dos siglos, siglo y medio, sí es nuevo. ¿De acuerdo? Respeten un objetivo a comunicar. Sostengan las pausas. Es agotador del otro lado estar escuchando sin parar. Pausas. Silencios. Son demoras estratégicas. Argumento, pausa. Y lo sostengo. Refuerzo, genera emoción, silencio. Para primaria, nivel inicial. Y la sostengo. Los argentinos no toleramos el silencio. Entramos en un ascensor y llueve. Sí. Qué calor. Sí. La pausa ¿eh? es lo que diferencia a los grandes de los comunicadores extraordinarios. ¿eh? No griten, mejoremos los argumentos, pero nunca gritemos en cámara. Es como pegarle un martillazo al liderazgo que nos da la docencia, la comunicación, ¿de acuerdo? Siempre que vayan a planificar, pregúntense. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Tengo objetivo, es simplemente transmitir información, es motivarlos, es entretenerlos o es persuadirlos, es hacerlos mover, mover desde el intelecto, desde la emoción, ¿de acuerdo? Utilicen muchos refuerzos, poco dato, mucho refuerzo, poco argumento, poca evidencia, mucho refuerzo, testimonios, participaciones, ejemplos, anécdotas, historias, imágenes gráficas, participaciones, Citas, oximorones, aliteraciones, cualquiera los humor, cualquiera de los 99 refuerzos gráficos que tenemos en el castellano, son válidos. Y por supuesto, cuidado con las muletillas, los vicios lingüísticos, los tecnicismos, los floreos, yo, yo, yo, y los detalles innecesarios. Y muy importante, ralentizar nuestra dicción. No hablemos como hablábamos antes, hablemos en cuarta. ¿eh? a 80 km por hora, no a 120. ¿Eh? Reduzcamos el nivel de dicción, de velocidad y de volumen, sin perder frescura e intensidad, lo reducimos en un 20%. ¿De acuerdo? Obviamos un poquito los delays, los amortiguamos y le damos al público mayor tiempo para que se acostumbre a este espacio de incertidumbre. ¿Sí? Miren mucho TikTok, no es una broma, ya terminamos Mercedes. Miren mucho YouTube, miren mucho Switch, miren cómo los adolescentes y los niños de los últimos años, sobre todo el primario, aprenden, se divierten, son persuadidos. Aprendamos de los chicos de TikTok, de los chicos de Instagram, de los reels de Instagram, la nueva plataforma, porque eso es lo que les llama a ellos la atención. ¿Qué podemos sacar de lo que a ellos les llama la atención? ¿Sí? Bueno... Eh, Perdón, perdón, que hay un montón de consultas. Mercedes, tú dirás, son 59 y quiero ser puntual. Hay 33 preguntas sin responder. Espectacular, miles. espectacular. Marcos, si querés, acá chequé con la técnica, podés seguir cinco minutos más, si vos querés, y tu audiencia sigue, que los veo muy conectados. Así que si querés bueno, cinco minutos más para responder algunas preguntas, adelante, gracias Marcos. Dale, gracias Daniel, gracias Selina, gracias Mercedes. Um, hay una pregunta acá, ¿es efectivo proponer, voy leyendo al azar, ¿eh? Eh, si me insulta alguno, lo leo, ¿eh? <risa> ¿es efectivo proponer un horario en común para todos los alumnos? Eh, Ana, si el grupo es muy grande, no, no es efectivo. No, no, no. un Zoom puede tener determinada cantidad, si no vas a sacar en un monólogo, y yo lo que les recomiendo es buscar participación. A ver, ¿un monólogo con 100 personas? Sí, con 1000 personas también. Un diálogo con 100 personas es imposible. Una lección dialogada, es decir, un monólogo dirigido, intercambiado, con 30 personas es difícil. Cuando Mercedes me invite y me dice que había cientos de anotados, yo le digo, chau a la lección dialogada, vamos a un monólogo con algún intercambio, en bloques, por chat escrito. Si no, se va la planificación y es lo peor que puede tener un comunicador Entonces, mi respuesta, Ana, es, ¿es efectivo proponer un horario en común para todos? Si el grupo es chico, sí. Si el grupo es grande, no. y sí, pero Marcos, voy a trabajar el doble. Sí, Ana, sí, José, sí, a eso no tengo respuesta. Estoy trabajando el cuádruple. Sí, eh, te entiendo, me entiendo, me entiendo. ¿Eh? Hay una pregunta acá, eh, ¿cómo llevar al nivel inicial? Qué buena pregunta, Celina. Mucha actividad lúdica, mucha sorpresa, mucha interacción del alumno con él mismo, no solo a través del ver y escuchar, sino a través del participar y el hacer. Y me gustan mucho... Los, las clases en donde hay que trabajar fuera de la clase, ¿de acuerdo? En donde el infante, el preescolar de 5 cinco, 5 cinco años y medio, puede hacer algo eh, en el después y en el antes. Entonces hay un eslabón entre clase y clase que lo mantiene un poquito más activo. Ejercicios cortos y mucha intervención del arte, Selina, mucha. Música, plastilina, eh, dibujo, mucha, mucha, mucha, ¿sí? Mm. ¿Y por qué no algo de cine también? Hay algunas películas maravillosas para este momento. Hace poquito yo trabajé con una docente y hablamos de emociones y la presentación empezó con la película Intensamente, cuando Raleigh se enoja con la mamá y el papá, en donde Fubia mueve todo el tablero hacia adelante y le estalla la cabeza, ¿no es cierto? Y le agarra esa Fubia. Empezamos con los chicos a hablar de emociones, a través de una película que la mayoría vio y obviamente segmentamos esa partecita, se la robamos a Disney, de un minuto y la pusimos en baja definición para que todo el mundo pueda verla. ¿Eh? En MP4, cualquier página gratuita de conversores de video nos permiten sacar algo de YouTube, cortarlo, editamos un poquito, no hay que saber mucho, lo pasamos a MP4, le baja la definición, pasa por casi cualquier teléfono o plataforma. ¿Sí? convertir online es uno, yo no les dije nada, pero creo que es gratuito. Bueno, Marcos, eh, no sabía que te ibas a animar a responder esa última pregunta de, de cómo hacemos con inicial, pero se veía que era, era un tema que estaba bastante eh, presente en el chat es muy valiente que te animaste eh, a responder eh, esa pregunta específica, porque de verdad un desafío enorme para oh, eh, con los chicos y chicas más chiquitos, ¿no? Creo que ha sido muy claro, concreto eh, y, y conciso hoy. Te agradecemos enormemente la generosidad, tu tiempo, tu apertura. Te recomiendo... ¡Uy! Me están corta ladrar un árbol. Eh, eh, te agradezco enormemente eh, esta ayuda eh, que nos das a todos. Eh, recomiendo que lo sigan en LinkedIn a Marcos, porque él siempre está subiendo tips, ideas de cómo hacer este desafío de videollamadas. Yo me estoy acomodando la cámara mientras vos hablabas también. Eh, <risa> así que vamos a tener que, eh, que seguir aprendiendo juntos. Así que gracias Marcos, gracias a todos por conectarse. Les recomiendo también que se sigan sumando a los espacios eh, que están en el campus virtual, eh, también están los espacios de menciones PIE, donde diferentes docentes van a compartir prácticas que realizaron y ahí también van a poder sacar tips de cómo, eh, de cómo acercarse a los estudiantes a través de los medios digitales. Mercedes, una última cosita. Muchas sí. gracias por la invitación. Cualquier duda, como bien dijo Mercedes, me consultan en LinkedIn y recuerden... Dos pequeñas cositas. Abran el amperímetro de la paciencia. Todos tenemos que aprender. Fíjense que Mercedes le están echando un árbol al lado de su oreja. No lo esperaba, entonces todos abramos un poquito el amperímetro de la paciencia. ¿eh? Y cuidado con intentar que Zoom sea lo mismo que el café matinal. Es muy difícil. Así que muchos, muchos éxitos. Gracias Mercedes y a su entera disposición. Éxito. Gracias Marcos, gracias a todos por conectarse, nos vemos eh, nos vemos mañana, este ya fue el último panel del día, mañana tenemos seguridad en internet, eh, conversatorios, espacios de menciones pie, vamos a estar compartiendo experiencias, así que nos vemos eh, ahí. Muchas gracias, gracias Marcos otra vez. Hasta luego.